Bueno, miren, acá en una charola, un fuentón, algo así que le dicen ustedes, he puesto unos 7 huevos, he puesto orégano, he puesto perejil, he puesto ajo, hago eh, un picante que puede ser pimienta o, a, eh, o ají, bueno, he puesto azúcar y bueno, los 7 huevos. Esto lo voy a revolver. Lo voy a mezclar okay. y le voy a agregar agua, sí, okay. y le agrego agua para okay. que para que sea más rentable ¿no? bueno y acá les voy a mostrar esto a ver si yo voy a ver ahí sí. esto es la pechuga de pollo viste Eso es el pedacito que trae adentro de carnecito y yo le saco todo esto toda esa carne toda esa grasita se la saco sí la saco la filete ahí ahí ahí les voy a mostrar otro creo que se está escuchando bien ahí yo le saco todo eso que está feíto se lo saco lo importante es que el cuchillo está bien afilado eso no es lo más importante miren que la pechuga es así y que trae esto así bueno esto se lo saca y con mucho cuidado lo ponen así Sí. ¿Y esto se vende un montón acá si les queda medio gordita por ahí la acomoda al principio les va a costar obvio pero con el tiempo lo van a ir haciendo más rápido y va a salir más finita. Eh, mejor. Mejor. afilar un ratito, lo corté para afilar un ratito no podía está medio desafilado este cuchillo si estaría más afilado cortaría increíble bueno esto es lo que tienen que tener este esta carnecita que sale de adentro de la pechuga si sí, esto es filetear el pollo o sea, la pechuga, no el porco. Esto se, se vende muy, muchísimo acá. Esto vendría a ser suprema o oh, milanesa de pollo. Mucha gente que la hace con la pechuga, la gente, con todo esto así entero. Acá, Mucha gente gracias un... por tomar Yo sí me las el... encargo el... la... Si no, las así, la pechuga. Lo, lo, que dice, lo que dice la de, el... Fíjate un par más. Bueno, todos estos bifes Si no lo escuchan Después me Me avisan Todos estos bifes Después lo llevan al líquido que preparamos Que ya les voy a mostrar vale. Tengo que cerrar por lo menos 8 kilos de spray. Este vamos a entregar para dos negocios. Pueden utilizar varios bifes una sola vez. Bueno. Yo ahora no les voy a dejar mucho tiempo en el líquido, porque, o sea, lo voy a poner... Pero me voy a poner a hacer ahí nomás, su pero lo ideal es que lo dejen unos 10 minutos, un ratito de reposar, por lo menos. Vendría a ser como marinar para que tome el sabor. ¿sí? Esto, estos son los bifes. ¿sí? Yo esto lo voy a mandar líquido. A la el partido del torneo, sí que iba a decir el primer partido unido con el senador, pero el primer partido también no va a Exactamente, exactamente. Bueno, ahí está la parte que podemos... Segundito. ...del entrenamiento. Ya, esto es lo más gracioso que todos, gracias a que nos cachamos, presten atención a cómo Diego, con su frase, motiva a su favorita, escuchamos bueno, ahí cliente, está y nada, presenta, y de hecho, yo acá no quiero, saco el, que, el bife que, que digo, si les queda así cuartos, bueno, lo van arreglando bien, para que para que se vea bonito el de la, revista, la suprema o miraniza en pollo hecho. entonces ahí le dan lo vuelven a sumergir rápido, tienen que entrar y salir y le dan ocho. Yo le doy unas tres pasadas. Le pegan bien para que se pegue bien el pan ver, es que y cuando la cocinen no se vaya a, a, a. ¿Cómo se llama? A desprender, porque si no. Se desprende. Se desprende. Y lo que sí ha vamos a hacer es que otra. Que ha y ahí, y ahí que de le... juveniles, con, con los técnicos de reserva, a ver que los Cere, con Martínez, la carne líquida este lleva este. ajo, perejil, y los orégano, sal, y por para ella, y los alguna patrones, pimienta. Si no quieren. Si o alguna si ají. Vean, que es un vean, chile picante. De... Esas esa de... cosas nada más. O si no, bueno, orégano y perejil. El... No sé la qué la leche, le echarán ustedes a el... las milanesas. Por ejemplo, allá. Macajo y perejil. Yo le eh, pongo eso el... para que tenga otro sabor. Bueno, el... y ahí queda pero Así ve que la corrupción en el circuito...